Hola, soy Peor locos. estamos hoy aquí en post, eh, post, por Beta 2 y este es el gameplay, es el primer gameplay que subo en mi canal. vamos a jugar este juego que como veis tengo una pistola. Bueno, todavía no se sé. Bueno pues aquí vemos un personaje que huye por ahí. Vamos a perder unos tiros. El juego lleva como ya 8 años. Mira, ahí vemos un tío, vamos a ir Puedes cambiar de armas, por ejemplo este voy a dar con la metralleta. Perfectamente puedes matarte. Como tú vas a matar a ellos yo entiendo, ¿eh? Aquí este me acaba de matar Hijo de puta Y creo que es el primer juego de armas Que subo así de verdad Subir a San Andreas Pero no sé Ejércitos San Andreas No lo veo yo, yo Es decir tipo Call of Duty O algo así Aquí veamos un salto Mira aquí hay vida Pero la tengo al completo menos por aquí Misiles Esto A ver Y esto Muere Vale lo maté Vamos a ver por aquí hmm. Vale, no hay nadie Vamos a ir por aquí También puede ser francotirador Perfectamente Luego... Bueno, y el juego tiene cuatro armas Exactas Y esta es una de esas armas Que puede ser como una especie de lanzacohetes o algo así y Vamos a probarla en alguna parte Muere de una puta vez Vale, se murió Y esto ahora lo que tengo aquí es una ametralladora o metralleta También vamos a probarla pero cuando tenga más vida Que ahora solo tengo 30 porque el cabrón es del tío ese De todas formas voy a coger también la armadura esa que hay ahí Y esto pues se sube a la armadura Vamos a probarla con esta mujer de aquí <risa> Se cae A ver Es bastante fuerte Y para mí la preferida Es de la que más mata Vale, voy ganando por dos bajas Vale Aquí cojo munición Vale Aquí me acabo de hacer dos bajas seguidas Y bueno Aquí me he pillado otra arma Que es el francotirador Vamos a probar la nueva zona de francotirador A ver me cargo este si puedo Vale, sí, me lo cargo Esta es la cuarta arma Que es la que menos me gusta Es como la más normal No sé, yo la veo muy normal Como la principal Bien, y esa es la zona del francotirador Solo que la mayoría de los hijoputas se vienen por aquí Y te joden la puta vida Vale, por ahí vemos a uno, a ver, y lo matamos, hay otro, como veis hay varios sitios, puedes subir ascensores, pero este juego según pone es beta, pero, pero lleva muchísimo tiempo, como, como que no hay esperanzas de que lo vayan a mejorar, creo. No me pillo el Franco, que se me da bien. ¿Qué acaba de aparecer uno? Muerto. ¡Joño! Me he cojonado con el puto sensor. Bien. Con el Franco, matos de tres tiros. No sé si es el Shot. Vamos a probarlo a ver si vemos a alguien que le, le podamos dar en la cabeza. Vale Lo he dicho La arma principal mata Pero es la que menos me gusta Porque es la más simple Pero eso no la prima de matar volvemos a probar Lo que digo de los headshots Si, sí, en este juego Voy a darle a alguien en la cabeza Si muere antes Vale Número 5. Yo creo que ahí le doy la cabeza, pero que no. No sé, a, a esa sí le doy la cabeza, pero ya le había dado un tiro. Vale, otro muerto y gané. Gané mientras que me movía. Bueno chicos, este es todo el gameplay, si os quedéis mucho tiempo así Pues os morís, no Si os quedéis mucho tiempo así, empieza otra vez la batalla Los gráficos, para, para ser ya de hace unos 10 años, está bastante bien Tiene también sus pequeños trucos como ese Aunque solo tenga cuatro armas, la iluminación también está bien, la del juego La sangre tampoco es muy falsa. Porque es un juego que recomiendo. Y lo podéis buscar en internet fácilmente. Buscando. Por. Bueno, lo pongo en la pantalla. En 3, 2, 1. Va. High shot. <risa> y también puedes morirte por aquí. Si os lo preguntabais. Y si, si queréis aquí. Os morís. Me he quedado yo con la costa de a, a ver si existían los headshots. Vale, y aquí vamos a ver casi un sitio secreto. Por el que me acabo de fijar ahora mismo. Oh. Yo creo que se puede entrar. Y si, sí, pues si entras justamente aquí así como de sorpresa. Dame esa arma. Bueno, muchas gracias por ver el vídeo. Like, suscribiros y ¡hasta luego!